Bienvenidos de regreso a Anime Rocks Kodomos Estamos de vuelta, yo soy Rono Y hoy les presentamos ¡Momento! Esto ya no es Anime Rocks, ahora es Yuna y Rono Y como ya se dieron cuenta Tenemos una nueva presentadora Ella es la talentosa cosplayer Yuna Y al día de hoy ella nos va a presentar cuál es el tema Las 7 excusas que ponen las personas Para no parecer parecerotas tenemos un amigo que le encanta negar que le gustan las cosas tacos. Ahora vamos a hacer una lista De las principales excusas Que ellos nos dan siempre Número uno, Las personas que juegan videojuegos de anime ¿De? ¿Pero no era que usted no jugaba eso? No, no Yo juego esto por pura nostalgia Nada más ¿Por qué You lying. Why qué estás lying? ¡Excusa número Cosplay Qué estúpida esa gente que hace cosplay, la verdad Pero usted no se disfraza en Halloween Eso es diferente Número 3 Las personas que piensan que las convenciones Son un ridículo a gran escala Uy no, y qué montón de gente Ridícula es al que va a las convenciones Pero usted hace poco fue a una, ¿no? Yo fui por pura curiosidad Ajá, ¿y las fotos con los cosplayers? ¿Qué fue? Solo quería burlarme de ellos Uh -huh. Why you always lying? Ah. Número 4 Comprar cosas ñoñas, pero escondidas Ajá, ¿y no era que no le gustaban esas cosas? Son para mis sobrinitas, son, son un regalo de Número 5 Las personas que dicen que no escuchan música asiática porque no la entienden Ay, esa es esa música asiática que usted siempre escucha Ay, no sea ridículo, usted escucha música en inglés y no la entiende ¡No! Número 6 Ver anime, pero decir que no sabías que era anime oh, qué pereza con la gente que ve anime Pero usted no vio Dragon Ball y Ratna pero yo los vi cuando no sabía que eso era anime ¿Y por qué lo sigue viendo? ¡Taca! Número 7 para este en realidad vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes. Queremos saber cuáles son las excusas que les ponen sus amigos normalmente. Y hasta aquí el video de hoy, Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita porque eso nos ayudaría mucho. Y si lo hacen, posiblemente su amigo salga del closet de Otaku. Y nos vemos la próxima semana. chao